Pidámosle todos y todas al Registrador Nacional que acate la sentencia del Consejo Nacional Electoral donde le piden que en las próximas elecciones locales del 27 de octubre, todos los colombianos y colombianas votemos poniendo nuestra firma y nuestra huella. Esto para evitar el fraude. Evitemos la suplantación, por lo menos, mientras se terminan de implementar los puestos con identificación biométrica que tanto necesita este país. No más fraude. Deje huella. Haga valer su voto. Deje huella. Haga valer su voto. Numeral. No más fraude.